Hola, mucho gusto. Mi nombre es Cristian Muñoz y hoy en este video les mostraré cómo usar el VPN, el VPN Rabbit Turbo. Lo primero que hacemos es buscar el VPN en la Play Store y lo vamos a descargar. Este que está acá se llama Turbo VPN. Cuando lo tengamos ya descargado lo vamos a abrir y aceptaremos los términos y condiciones de de la solicitud de la aplicación. Le vamos a dar en la manzanita en la zanahoria, perdón. Y aquí ya nos dice que estamos conectados a una red en Estados Unidos, ¿cierto? Esta es nuestra cuenta. Eh, nos dice también cuál es nuestra dirección IP y cuánto tiempo eh, tenemos, eh, estamos conectados. Eh, esas son algunas de las ubicaciones que tiene esta aplicación. Eh, las que tienen la coronita lado son las premium y las, las gratis, por así decirlo, eran las primeras que eran en Estados Unidos y Canadá. También hay, aquí hay ubicaciones recomendadas, pero la mayoría tienen la coronita. Bueno, acá dentro del, del Turbo VPN eh, también nos podemos desconectar cuando ya hayamos terminado lo que, eh, lo que vamos a realizar durante esta seguridad que nos proporciona un VPN. Y aquí en este, en este apartado, a la parte izquierda, eh, podemos ver eh, la división de tráfico que es en qué aplicaciones podemos usar este cambio de, de VPN cierto entonces eh, tengo aplicaciones como Instagram eh, Google eh, los juegos entre otras y ya estos ajustes son un poco de, de la aplicación y esto es turbo VPN que sirve para mejor seguridad al momento de conectarnos a la gente. Bueno, muchas gracias por ver el video. Cualquier duda acerca del programa pueden ir al Media Lab EAFIT FIT de la Maestría en Comunicación Transmedia.